No me gustaba demasiado. El otro fue un héroe para mí. Tuve un gran profesor en primaria que impartía la clase de geografía bajando un mapa mundi que cubría la pizarra. Yo tenía un compañero en segundo de básica que levantó la mano, señaló la costa este de Sudamérica y luego señaló la costa oeste de África y preguntó, ¿alguna vez estuvieron unidos? Y el profe dijo, claro, pero esto es lo más absurdo que he oído Este alumno acabó siendo un drogadicto, un irresponsable El profesor acabó siendo asesor científico en la actual administración